Mi nombre es Rigo Durán. Eh, la empresa que manejamos uh, tenemos tres empresas. Eh, una que está GTM uh, Group Tech Mex en México, la Ciudad de México. Aquí en Phoenix tenemos a, a Group Tech International de, y hacemos negocios con 56 países desde acá. Y tenemos a Rapid Digital Press que hacemos impresión digital de hasta 42 pulgadas. Eh, aquí estamos en InfoFlex uh, con un stand de Aztec um, Equipment, donde eh, producimos equipos de conversión para la industria Flexo. Este, nosotros llegamos a varios países desde aquí. Yo manejo toda Latinoamérica para Aztec y ya tenemos muchos equipos colocados de hace 22 años, más o menos. Así es que. Eh, Participamos en la feria de, Bel de Bélgica, en eh, eh, Expo Flexo, eh, o Flexo Label. Eh, participamos también aquí en Chicago. Y con Aztec ya tenemos uh, 22 años de estarlo manejando. Con mucho éxito, es una empresa que está localizada en, en Tempe, Arizona, aquí cerca de Phoenix. Y este y nos va muy bien con todos ellos. Nosotros... Uh, Participamos muy de cerca con las empresas de Narrow Web de Banda, Banda Angosta y les uh, fabricamos partes de equipos para manejar los rollos que son eh, usualmente cómo se manejan en esta industria, eh, bien sea de materia prima o y después de impresos. Tenemos equipos para llevar los rollitos en las plantas y manejarlos de manera que no se dañen. Eh, tenemos eh, equipos que son reobinadores también para producir la etiqueta en rollos pequeños, que es la que va hacia las etiquetadoras. Tenemos equipos también para imprimir eh, uno o dos colores. En bandas banda de, de 13 pulgadas hasta 18 pulgadas. Y tenemos equipos para fabricar, por ejemplo, el booklet, que es la etiqueta agrícola, que lleva mucha información y que lleva hasta 80, 90 páginas. Entonces, tenemos equipos de calidad y muchos uh, beneficios que brindamos soluciones a la industria de la eh, banda angosta.